Es un requisito constitucional, a pesar de que ordinariamente quienes cumplimos este de los 18 años, por arriba, ya podemos participar, pero en las comunidades indígenas se entiende que hay ciertas este, particularidades que se tienen pues que respetar. Por ejemplo, también hemos tenido asuntos este, donde, ya ven que bueno, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, tienen mucha migración. Entonces, eh, pues lo que se hace, bueno, lo, la gente de las que se va a radicar principalmente todo.